¡Fiesta! WBR y los cantores de Valladolid. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches amigos, les saluda Madeline Ortiz y estoy feliz de presentarles los sorteos nocturnos para hoy sábado 7 de enero de 2023 de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Glendali Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. Busca nuestra página de Facebook de Lotería Electrónica para que veas tus sorteos favoritos en vivo desde cualquier lugar, usando tu dispositivo inteligente. Y ve y busca tu boleto y déjalo cerquita que el Powerball para esta noche te espera con 325 millones de dólares, así como lo oyes. Hoy tú pudieras ser un nuevo millonario. Y no olvides que el Lotto Cash te espera este próximo lunes con 540 mil dólares garantizados. Y te lo puedes llevar a casa en un solo pago. Al igual que la doble de que cuenta con 110 mil dólares. Juega y deja que Lotería Electrónica cambie tu año nuevo. La suerte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 Repito, el número ganador de pega 2 en la noche de hoy es el 07. Ahora continuamos con el pega 3. Mucha suerte, Puerto Rico, este boleto en mano. El número ganador de pega 3 comienza con el 1. Segundo número. Repite el 1. Tercer número. Es el 4, el número ganador de Pega 3. Es el 1-1-4. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 114. Y ahora concluimos con el Pega 4. Vamos, llame la suerte. ¿Qué número jugó? ¿Cuál es su número de la suerte? El número ganador comienza con el 7. Segundo número el 6. Tercer número es el 9, último número de Pega 4. Por ahí viene, repite el 9, el número ganador de Pega 4 es. El 7699, repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 7699. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerden visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos en el sorteo de este lunes a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche.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 Y llegamos a Borinquen. Nuestro país cuenta con un cancionero navideño sumamente extenso y variado, tanto música sacra como folclórica y popular. Comenzamos esta parte dedicada a los tres reyes magos con un popurrí de canciones aguinaldos de nuestra tradición. Nuestro artista invitado, José Pacheco Onil. José. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo tú Bien, estás? estoy. ¿Ha aprendido? Mira, Un, dos, tres. José. ¿Tienes cuántos años? Trece años. ¿Tienes tu micrófono? O sea, Trece. ¿Y estudias también dónde? En la Escuela Libre de Música, Néstor Ramón, Antonio de San Juan. ¿San Juan? Pero allí tú estudias, tú no estudias canto allí, ¿verdad? No. ¿Qué estudias? El violonchelo. Violonchelo. José estudia violonchelo. Eh, José este, ya es muy conocido porque canta en una cosa que se llama... Idol Kids, una cosa así. ¿Cómo que se llama eso? La Voz Kids. Ah, de en enero. Y ¿cómo, es la voz, ¿Cómo es? La Voz Kids. La Voz Kids. De eso es, yo no sé nada de eso. Y, y es hijo de... de